Oh, me tumbó. Pero lo te quiero mamar. What? En mi pueblo es darle unos servicios orales. O sea, como un dentista, ¿no? Ya me agüitaron otra vez. What are you doing? Um, sobreviviendo, killing some people on this game um and what are you doing on a, on a channel who don't speak english I am working work I don't know how to say that no sé cómo decir eso bien pero trabajo me preguntaron que si sí estudio y yo dije que trabajo vale unas 20 moneditas Puta mierda Nos mataron a alguien, a Natsu. GG. José Valdés, gracias por tu follow, man. Espero que te diviertas en el stream, papu. Tumbó. Pero no tumbé. Mañana voy a ver your stream. <risa> ya se puso muy bilingüe la wea hoy. I love your pronunciation. I know that. Allahu like Akbar, hermano. Ah, no, no, no, no te caigas. Okay. ok, lo agarro todo Trataré de tener una mejor arma Que esta guay que traigo encima No, por aquí no Vale, nepe mi vida Good luck, thanks Miguel Masmela. Miguel Thanks for you eh, Good, eh I don't know why Ya deja de hacerme hablar en inglés ¿Dónde no. está? A la chaval, headshot A la chaval Mató a Ultralord O Ultralord ya estaba muerto No sé qué nací Tanto tiempo Use it, kid. Listo, I already use it. Esto puede ser para YouTube. Nono Live, saluden a YouTube que van a ser subidos en este momento. ¿Cómo se llama tu canal? Un poquito de spam time. Aquí en Nono, ¿cómo nos llamamos? No. 9302. 0-5-6 Bienvenido a la Hit Army La única army que te hace más sensual Espero que te diviertas en el stream Peligrosamente sensual Love you one Welcome to my channel ¿Qué? ¿Qué the fuck? A la verga no me funciona No veo sensualidad en mí Es que tienes que creer Dentro de ti está empezando a crecer Va a ir poco a poco saliendo hacia el exterior, hasta que salga así y te cubra completamente. Peligrosamente sensual. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Oigan, y va a haber un, un evento de Free Fire el, del 24 al 27 aquí en Nono, y estoy invitado, ¿eh? Hola, tengo cuenta en las dos regiones, Samuel. Tengo cuenta en Norte y en Sur. Si juegas en cualquiera de las dos, me puedes agregar y mi nombre de usuario está pasando aquí abajo junto con mi ID. Yo tengo tu no tu ¿Tienes mi qué? ¿Mi arma favorita? ven? Mmm. Qué interesante se pondrá esto. No, ¿a quién tumbaron? Ah, Sánchez, no. ¡Ay! Yeah. Auxilio, necesito apoyo aéreo. Toma, por el enorme disparo. Guardaré estas dos balas para el final Hola Diego Pérez Díaz, bienvenido Increíble Okay. Murió ahí? No se bajó. Queda ese nada más. Uh. Buena. Eh.